Desconocidos hirieron de bala vale en horas de la noche del pasado lunes A un hombre que se desplazaba en una motocicleta por la calle Dubergé Sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís Se trata de Hilario José Paulino García de 45 años Quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul Consecuencia de herida de arma de fuego en el muslo izquierdo Según diagnóstico médico Ok, llega llegando a la casa, venía del campo de comprar una madera. Entonces, el banista. Venía del campo de tratar una madera. Entonces, una amiga mía está en la banca, embarazada, y yo me paro a saludarla. Entonces, ahí me interceptaron, me pusieron una pistola en la espalda, porque yo creo que es jugando, porque todo sé que es mi casa. Entonces, ahí, yo vi que ella se mandó, y yo dije, oh, pues de verdad, y cuando me a pie de motor, conmigo que me apiera, yo me apié.